Hola de nuevo, estamos en la recta final para terminar nuestra actividad. En esta sesión vamos a explicar cómo modificar el nombre del Genially para que se adecue a nuestra temática, cómo compartirlo para que tengamos colaboradores y puedan trabajar con nosotros en la elaboración del Genially y cómo publicar nuestro Genially para que lo pueda ver la comunidad. Bien, a través de un enlace o a través de un iFrame para insertarlo en cualquier página web. Sin más, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre del Genially. Observar que pone Genially sin título. Clicamos sobre él y le ponemos vapeo. Clicamos fuera y ya hemos renombrado correctamente nuestro Genially. A continuación, veremos cómo otras personas pueden colaborar con nosotros en la creación de este Genially. Para ello, vamos a colaboradores, clicamos y aparece una nueva ventana, aquí podemos poner el correo de la persona que queremos que colabore con nosotros y si le damos listo esa persona podrá trabajar en nuestro General. Nosotros no vamos a hacer nada, volvemos y nos vamos a ir a opciones, clicamos y nos aparece otra ventana desplegable donde podemos publicar, renombrar, mover, duplicar, enviar una copia, eliminar el GENERLY o las estadísticas del GENERLY pero esto es también para personas premium, si observáis, volvemos y lo que vamos a hacer es publicar nuestro GENERLY para ello le damos a publicar, aparece una nueva ventana en la cual le podemos decir que nuestro Genially sea reutilizable, es decir, que otras personas lo puedan modificar, ponerle una descripción, no podríamos protegerlo con contraseña, ni tampoco podríamos hacerlo privado. Por lo tanto, le damos a Listo y ya nos ha dicho que nuestro Genially se ha puesto en órbita. Le damos ahora a Compartir y aquí tenemos el enlace. Nos va a permitir entregar nuestra tarea. Así que le decimos copiar, ya lo hemos copiado y eso sería lo que tendríamos que enviar. Podríamos también insertar el Genial en una página web a través de un iframe, copiándolo igualmente. Sin más, me despido de vosotros y espero que hayan sido útiles las actividades.